Vamos a hablar eh, de la ética de la investigación científica. Eh, el tema es un tema amplísimo y eh, lo que voy a intentar hacer en este MOOC es una aproximación al mismo, eh, tratando tan solo algunos de sus aspectos centrales. Eh, para ello, pues vamos a ir eh, dividiendo el contenido en eh, pequeños eh, vídeos eh, donde pues, trataré de presentar, al menos, eh, la cuestión. Mi objetivo es eh, dejar claras ciertas ideas sobre un asunto tan espinoso y delicado y actual como este y, al mismo tiempo, pues, incitar a las personas interesadas en seguir este MOOC a profundizar por su cuenta de acuerdo con las pautas eh, que yo les dé y con las que ellos vayan encontrando en sus propias indagaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la ética en relación con la innovación eh, científica. En efecto, vemos eh, cómo, eh, a partir del siglo XIX, la alianza entre ciencia y tecnología eh, se estrecha y se hace cada vez más eficiente. Es decir, cada vez, eh, no solo la ciencia depende más de la tecnología, sino que la tecnología se apoya en los aspectos más punteros, más destacados eh, de la ciencia en su avance. Y todo esto tiene una repercusión social muy eh, importante, de tal manera que llegamos al siglo XX y vemos cómo la propia supervivencia de la sociedad depende del desarrollo científico-tecnológico, pero al mismo tiempo observamos que algunos de los problemas más graves que tiene la sociedad actual, dependen precisamente de cómo se ha llevado ese desarrollo científico y tecnológico. Todo ello nos incita a pensar que algunos eh, aspectos en ese proceso se han enfocado mal y que sería necesario eh, estudiarlos con detalle y en ese contexto es en el que aparece la reflexión ética, es decir, estudiarlo desde el punto de vista ético eh, aparece finalmente como un aspecto clave para poder desentrañar eh, qué ha ocurrido y, sobre todo, eh, para poder orientar la acción en el futuro. El desarrollo eh, científico y tecnológico se apoya, a partir del siglo XIX, en eh, una eh, masiva eh, utilización de recursos humanos, tanto desde el punto de vista del personal científico como del personal auxiliar en los laboratorios. Y entonces vemos cómo cuando se empiezan a desarrollar los estudios relacionados eh, con la utilización industrial eh, de la botánica y se empiezan a estudiar los estudios a desarrollar los estudios eh, sobre el ADN de las plantas, la manipulación genética de las plantas, etc., pues se construyen laboratorios en los cuales hay una enorme cantidad de personal científico y auxiliar trabajando. Progresivamente se va desarrollando una tecnología que permite manejar de manera eficiente esos datos. Este proceso culmina con el desarrollo de las tecnologías de la información ya en el siglo XX y entonces surgen nuevos problemas éticos, porque bueno, pues cada vez tiene más peso eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas tecnologías y eh, la implementación de las mismas, mientras que, pues, eh, digamos que el factor humano va siendo arrinconado progresivamente. Esto es fuente también de otra serie de cuestiones eh, que eh, tenemos que plantear ahora. Para enfocarla eh, tenemos que indagar sobre un aspecto que sería el primero a tratar en este módulo, que es el aspecto de los principios éticos de la investigación científica. Eh, sobre este asunto se pueden dar muy diversos enfoques, pero eh, mm, pienso que un enfoque interesante es eh, recurrir a uno de los aspectos más problemáticos y punteros del desarrollo eh, tecnocientífico, que es el relativo eh, a las ciencias biomédicas y ver qué principios se han aplicado en este ámbito y, a partir de ahí, ver si esos principios se pueden aplicar de manera genérica a otros ámbitos. En ese sentido, yo hablaría, siguiendo las ideas de Bochang y Childress, de cuatro principios básicos. El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Estos principios son claves para eh, desarrollar la investigación en ciencia biomédica y, al mismo tiempo, pues, para aplicar eh, todo el conocimiento y toda la tecnología derivada de esa investigación en el tratamiento, por ejemplo, de eh, las enfermedades. ¿no? Lo que quiero plantear no es tanto la aplicabilidad de estos principios, que ya están más que demostrada, sino eh, su campo de aplicación en el plano general de la investigación, y no solo en el plano específico en el que surgieron. ¿no? Así, el principio de autonomía, en principio, alude con él a la autonomía del paciente, al hecho de que, ante un tratamiento, ante una intervención quirúrgica, eh, un paciente debe tener eh, siempre la última palabra, y debe tomar una decisión de forma eh, autónoma. Para ello es imprescindible eh, que es el informe de manera adecuada. Y aquí pues, es donde surgen los eh, mayores problemas y nos da esto pistas para estudiar otros aspectos de eh, la aplicación de la ciencia en el mundo actual. Y es que eh, la ciencia eh, es eh, tan compleja en la actualidad que es muy difícil explicarle a una persona que no tenga conocimiento científico pues, eh, en qué consiste el tratamiento que se le va eh, a aplicar si estamos hablando pues, de un enfermo que va a ser sometido a tal tratamiento en un centro hospitalario. Entonces vemos que un aspecto clave es la información, pero esto a nivel general es eh, esencial también. Hoy eh, tenemos una dependencia directa para sobrevivir del desarrollo científico y tecnológico, pero eh, el público en general sabe muy poco. Eh, tiene, además, eh, un interés eh, bastante mediocre por eh, abundar, por profundizar en los aspectos del conocimiento científico. Le interesan los resultados en la medida en que aquellos resultados puedan favorecer eh, sus condiciones de vida, pero no eh, cómo se ha llegado a ello. Esto es un problema esencial porque, desde luego, si un déficit eh, clave tiene la sociedad actual, un déficit democrático, es eh, sobre el control eh, del de desarrollo científico y tecnológico. Y este control democrático del desarrollo científico y tecnológico no se podrá hacer si eh, no eh, tiene eh, el público, en general, una información eh, sobre el mismo. En ese sentido, eh, podemos extender el principio de autonomía, pero podemos extenderlo también de una manera eh, aún eh, más amplia, hablando de la autonomía del científico. Y aquí nos encontramos con otro tipo de problemas que abordaremos más adelante, como por ejemplo... Eh, la financiación de la ciencia, que siempre resta autonomía de la, a, a, la, a la investigación. Eh, otro problema es dentro de la financiación la proporción de financiación pública y financiación privada, otro problema la eh, aplicabilidad que se busca del conocimiento, y con ello pues eh, la eh, falta de atención a la investigación fundamental, que muchas veces es vista como eh, una investigación que no tiene unos resultados prácticos claros y, por tanto, carente de interés para eh, la inversión privada. En cuanto al principio de no maleficencia, pues vemos que eh, en bioética se aplica para evitar que el paciente sea sometido a un tratamiento que pueda provocarle eh, un daño. Eh, pero llevándolo al terreno general del conocimiento científico y su aplicación actual, eh, vemos como eh, en gran parte el desarrollo científico se orienta a eh, investigaciones que eh, lejos de tener una utilidad beneficiosa para el ser humano y la naturaleza, muchas veces son dañinas para el ser humano y para la naturaleza, por tanto se viola eh, con eh, una abrumadora frecuencia la vigencia de este principio de no utilizar la ciencia nunca para el mal, utilizar siempre el conocimiento científico para eh, conseguir un beneficio para la humanidad y un beneficio para la naturaleza en general. ¿no? Eh, en ese sentido, pues eh, aplicaríamos el principio de beneficencia eh, en el contexto general eh, en el que estamos hablando. Eh, ¿Para qué? Pues siempre mm, tratando de buscar el desarrollo de aquellos programas de investigación que están orientados a conseguir un beneficio para la humanidad y para la naturaleza. Pero aquí eh, nos encontraríamos con otra cuestión y es la cuestión de cómo se pueden hacer llegar esos beneficios a las personas, a los ciudadanos, o, a, o si estamos hablando de cuestiones ecológicas, a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza en general, que repercute al final también sobre el bienestar y sobre las expectativas de vida de los seres humanos, es cosa que se suele, se suele olvidar. ¿no? Eh, deberíamos de hacer siempre una evaluación de la investigación científica desde la aplicación viable o no, de este principio de beneficencia, apoyando siempre aquellas investigaciones que tienen como objetivo buscar un beneficio para los seres humanos y para la naturaleza en general. ¿no? Y el principio de justicia es un principio clave y aquí nos encontramos eh, con eh, otra gran cantidad de dificultades en el mundo actual. La primera de ellas es eh, la relativa a eh, los beneficiarios del progreso científico. Vemos que hay una serie de brechas eh, económicas, culturales, eh, raciales, eh, sociales, en general, en las sociedades en las que vivimos, y eh, esto interfiere sobre la posibilidad de aplicar con justicia eh, los resultados de la investigación científica. La justicia exige una equidad, en la aplicación de esos resultados y tristemente vemos que la situación real está muy lejos de ese horizonte de equidad. Eh, por tanto, eh, este sería eh, un primer punto a tratar.